Un buen día. Ahora vamos a ver cómo realizar un análisis multitemporal para ver el cambio del uso del suelo. Por ejemplo, acá tengo cuatro categorías. En el 2000, bosque, pastizal, infraestructura y suelo. Bueno, sería el suelo desnudo. Vemos cómo está en el 2010 y cómo está en el 2022. Si abrimos la tabla de atributos, podemos chequear el campo value que corresponde al nombre de la clase. Entonces, debemos grabarnos que uno corresponde a bosque, dos para pastizal, tres a infraestructura y cuatro al suelo desnudo. Lo mismo en las otras capas, están exactamente iguales. Ahora, lo más sencillo sería, por ejemplo, desde la caja de herramientas, el Toolboxer, en spatial Analysis Tools, Map Algebra, el Raster Calculator, por ejemplo, al 2022 le voy a restar el 2000. Ejecutamos y el Raster resultante nos va a arrojar determinadas categorías. Pero va a significar lo que está en verde, que no ha habido cambio. Y los valores que están negativos, donde ha habido pérdidas y los valores positivos, ganancias. Pero no sabemos pérdida de qué o ganancia de qué. Para eso vamos a usar la metodología de Martín él nos plantea lo siguiente el Raster Calculator vamos a hacer lo siguiente por ejemplo quiero ver la diferencia entre el bosque en 2022 y 2000 entonces voy a hacer 2022 lo multiplico por 10 y le sumo la capa con la cual quiero ver la diferencia sería el 2000 le doy ejecutar y tenemos un nuevo raster eh, con muchas categorías pero, ¿qué es lo interesante de este raster? Por ejemplo, la que dice 1-1, sería la del bosque. Recordemos que 1 corresponde al bosque. Significa que no ha habido cambios. Por decir, lo puedo dejar en verde para mostrar que no ha habido cambios. Otra categoría 2-2 sería el pastizal. Acá en el pastizal tampoco han habido cambios. También lo puedo dejar en verde. Otro 3-3, la infraestructura ha sufrido cambios y el suelo desnudo tampoco ha sufrido cambios entonces acá tenemos en verde las categorías que no han sufrido cambios y en el resto de colores tenemos las otras categorías que sí han sufrido cambios, ahora ¿cómo analizamos esto? por ejemplo yo quiero ver cuáles son las categorías donde el bosque ha sufrido algún cambio entonces la lectura sería de derecha a izquierda todos los valores que son 1 sería el valor inicial. En este caso puse el 2000. El 2000 es el que está a la derecha y el 2022 el que está a la izquierda. En el primer caso del 1 al 1 no ha habido cambio. Entonces voy a buscar otro cambio. Acá de 1 a 2 sí ha habido cambio. Entonces le digo que del 1 que estaba bosque ahora el 2 es pastizal. Voy a marcar por decir con rojo. Para ver, aquí ha habido una pérdida de bosque. Otro sería el 1 que pasó a 3. Entonces, el bosque pasó a infraestructura. Igualmente lo voy a poner, por ejemplo, con rojo. Y otra categoría también sería el 1 que pasó a suelo desnudo. El bosque pasó a suelo desnudo. sería del 1 al 4. Igualmente lo pongo en rojo. Entonces, aquí tenemos en rojo las áreas o las superficies donde tenemos una pérdida de bosque. Ahora, bien podríamos hacer una reclasificación para solamente determinar eh, esta categoría que sería la pérdida de bosque o también podríamos analizar el crecimiento urbano. Entonces, esto lo podemos hacer con una reclasificación. Por ejemplo, para el crecimiento urbano voy a poner en negro. Por ejemplo, sería la infraestructura, sería la categoría 3. Entonces acá debo identificar cuáles son las categorías que han pasado a 3. Entonces serían acá todas las que están eh, del 31 al 34. Por ejemplo eh, voy a ponerlas en negro. Entonces vemos que esta sería, antes fue bosque, ahora es infraestructura. Este fue pastizal, ahora es infraestructura. Este sería de infraestructura infraestructura, dejémoslo en verde. Y el 4 que sería de suelo desnudo, pasó a infraestructura. Entonces por ejemplo acá en negro tenemos que sería el incremento urbano ahora para hacer una reclasificación vamos a usar simplemente el raster Calculator y vamos a usar un condicional bajamos, hacemos doble clic en con, tenemos el condicional le vamos a decir lo siguiente por ejemplo, de este raster que ya está clasificado de 2022-Raster3 lo vamos a poner entre paréntesis nuevamente abrimos paréntesis y dentro de él lo vamos a ubicar y le vamos a decir que es igual, por ejemplo si queremos simplemente analizar la pérdida de voz es decir las categorías que antes eran 1 y pasaron a otra categoría en este caso sería 21, pongo 2 iguales y escribo 21 entonces me va a seleccionar esta categoría que tiene el valor de 21 pero también quiero la categoría de 31. Acá pongo esta línea vertical. Voy a copiar nuevamente esta ecuación para ser más rápido. Entonces esta sería igual a 31. Pongo otra de estas líneas verticales. Y sería la otra categoría 41. Porque del bosque pasó a la categoría 4 que corresponde al suelo. Entonces le digo a estas tres categorías, por favor. Eh, bueno, voy a poner un valor 99 por decirnos. Eh, separar las melas en otro raster, le damos clic en ejecutar y ya tenemos esta categoría, por ejemplo si desactivo, voy a ponerla en rojo, entonces acá vemos las áreas donde se ha perdido el bosque, si desactivo todas las capas aquí tenemos la superficie donde hemos perdido el bosque en este caso como son imágenes lanzas, y abro su tabla de atributos abrir atributos de tabla, tengo acá en la columna count, tengo 45 mil, eh, digamos 600 celdas, recordemos que cada celda en lanza tiene una, un tamaño de píxel de 30, entonces 30 por 30 serían 900, y si multiplico los 900 eh, por los 45 tendría el área en metros cuadrados del bosque que se ha perdido, y podemos comprobarlo por ejemplo, acá tengo la imagen del 2000, Voy a hacer un zoom en una parte cualquiera. Y podemos ver, por ejemplo acá, las que están en rojo son donde se ha perdido el bosque. Si pasamos, a, activamos la del 2022, entonces tengo en rojo se ha perdido el bosque. Vemos que en 2022 esto ya es por desnudo. Si desactivo 2022, tengo que esto efectivamente fue bosque. Ahora, si deseo ver las áreas del crecimiento urbano o de la infraestructura, tendría que simplemente en este raster seleccionar todas las que actualmente están en 3, inician con 3, con excepto 33, que sería lo que ya hubo antes. Entonces, bueno, voy a copiar la misma fórmula. Control-C. Nuevamente abro Raster Calculator. Voy a poner... Entonces, aquí la primera sería... Eh, 31, la segunda 32, 33 no pongo porque antes fue infraestructura, actualmente también es infraestructura, entonces pongo 34, damos ejecutar, voy a poner en negro y vemos por ejemplo cómo ha sido el crecimiento urbano, por ejemplo acá en rojo tenemos cómo era la infraestructura en el 2000 y le ponemos eh, las celdas en negro Vemos la superficie donde se ha producido el crecimiento urbano. Si lo comparo obviamente con el 2022 podemos ver que estamos en lo correcto. Y así para cualquier categoría. Y finalmente vamos a ver cómo comparar en un solo cálculo los tres archivos. Cómo fue en el 2000, cómo fue en el 2010 y cómo fue en el 2022. Para esto vamos a usar nuevamente rate Calculator. Entonces usando la Metodología del profesor Martín Dollerer Vamos a hacer lo siguiente 2022 lo voy a multiplicar por 100 Le sumo el 2010 Multiplicado por 10 Y le sumo el 2000 ¿Con esto qué juego? Es que no se me crucen para la interpretación los valores Y me salgan más categorías si quisiera eh, completar por ejemplo con el de 2023, acá sería el 2023, por mil más, continuando la ecuación. En esto es fundamental que entendamos el proceso, es decir, el principio. No importa si lo hacemos aquí en Altis Pro, no importa si lo hacemos en ArcMap, es igual, el mismo procedimiento, o no importa si lo hacemos en QGIS, es el mismo procedimiento. Lo importante es manejar el principio. Entonces acá ya tengo la ecuación, simplemente la ejecuto. Acá nos va a arrojar un sinnúmero de categorías y lo vamos a interpretar de la misma manera, de derecha a izquierda. Por ejemplo, el bosque, el que dice el 1 en el 2000 fue bosque. En el 2010 fue bosque y en el 2022 es bosque. Ahora vamos a ver otro cambio, por ejemplo, del bosque. El bosque acá, interesantemente, en el 2000, tenemos el 141 si lo interpretamos al revés, el 1 fue bosque, luego pasó a suelo desnudo y luego regresó a bosque. En otro caso, en este fue bosque, en el 2000, en el 2010 fue bosque y ya en el 2022 pasó a pastizal. Acá por ejemplo tenemos el bosque, en el 2000 fue bosque, en el 2010 la categoría 2 que sería pastizal y en el 2022 ya en la categoría 3 que sería infraestructura. Y de esta manera podemos analizar y cuantificar por medio de un análisis multitemporal cómo ha sido el cambio en el uso del suelo o de cualquier otro tipo de categorías que estemos usando. Probablemente estas imágenes raster que estoy usando son generadas a través de imágenes Landsat usando una clasificación supervisada, no son del todo perfectas pero para el análisis nos sirve. Muy bien, esto es lo que les quería compartir. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden seguirme por todos los medios sociales, suscribirse al canal, darle una manito arriba a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.